Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa entre diversas monedas que se utilizan habitualmente para invertir en plata. El objetivo será saber cuál es la que nos va a proporcionar mayor rentabilidad en un plazo de 10 años. La metodología estará hecha a través de la página de Todo Colección, del Orienta Precios de Todo Colección, que como ya sabemos está circunscrita a lo que es España y el mercado español pero es un trabajo que lo hemos hecho con toda nuestra buena intención y que creo que da unos resultados muy interesantes. Si es la primera vez que estáis en este canal tenéis que saber que este es un canal, Matibia, dedicado a la inversión en tangibles, es decir, aquellos objetos físicos que podamos poseer y que por su tradición, por sus cualidades o por el arte que conllevan, mantienen el valor a través de los tiempos. Si estáis interesados ...no os lo perdáis. Bien, en primer lugar vamos a ver cuál ha sido la metodología para hacer este estudio de comparativa. Eh, hemos cogido ocho monedas de plata que son tanto onzas de plata pura como monedas de las que se utilizan para... ...como junk silver o chatarra de plata, es decir, monedas que en su día tuvieron circulación y que se, se usan aunque no tengan plata pura para conservar eh, valor en plata. Bien, en primer lugar hemos cogido pues las monedas de 12 euros de, de plata. Eh, es unas monedas bueno pues que ha habido una cierta polémica sobre si son unas monedas adecuadas para invertir en plata o no. Vamos a ver qué resultados dan. Eh, en segundo lugar hemos cogido la moneda de 100 pesetas del general Franco de 1966 una moneda muy extendida pero también muy limitada a españa al fin y al cabo el estudio lo estoy haciendo desde españa y, y cojo los datos que me son más fáciles de obtener y que en españa ha sido durante muchos años conservada como una reserva de, de valor es una moneda que tiene plata 800 recordamos no es plata pura ni mucho menos eh, en tercer lugar hemos cogido hemos escogido la moneda de duro del centenario, los, los duros de plata eh, y, y que son también unas monedas que hay muchas y que tienen la pega de que algunas de ellas tienen valor numismático, pero he procurado coger eh, lotes de monedas en los cuales no se tuviera en cuenta el valor numismático. Después hemos, eh, la siguiente moneda ha sido la onza Troy de México. La de la balanza y la prensa del año 79 y 80, que en realidad no es una moneda, es una especie de lingote amonedado, no tiene valor facial. Y he cogido exclusivamente los, los años 79 y 80 porque son los años que más tirada se hizo. En España se, se ha guardado bastante valor también con esta moneda y me imagino que en México muchísimo más y en todo Sudamérica. Después he cogido como no la onza libertad de México, que bueno, pues eh, me ha costado conseguir datos eh, porque en España es una moneda muy apreciada, pero es, es escasa, es relativamente escasa y cara. Me imagino que en México será muy fácil conseguirla, pero en España está muy demandada y bueno, vamos a ver qué resultados nos da también he seleccionado una quizás la más popular de todas las monedas de bullion que es la hoja de arce de canadá de con plata 999 también he seleccionado el, el dólar el american eagle el dólar de plata claro aquí también intentando prescindir de los de los años o las los casos en los que el valor numismático sea muy importante y por último la la onza de plata filarmónica, que es bastante común también, una onza que no, no es tan antigua igual como las demás, al menos en plata, pero que bueno pues últimamente está pegando muy fuerte. Los datos de ventas realizadas, porque realmente para estudiar los precios me he fijado exclusivamente en, ve en ventas realizadas, porque si tomamos los datos de lo que la gente pide, tanto en internet como en subastas, pues a veces la gente pide barbaridades. ¿no? Entonces para ello he utilizado la herramienta, como otras veces, de el, eh, orienta precios de todo, de todo colección el orienta precios de todo colección como ya sabéis nos registra las ventas realizadas y a qué precio bueno tiene un margen de error por supuesto puede haber una cierta falsedad pero yo creo que se acerca bastante a la realidad porque claro las ventas quedan condicionadas por el cobro de la comisión bien eh, he seleccionado un intervalo de aproximadamente 10 años y este intervalo está comprendido entre eh, el, entre dos periodos. Entre las monedas que se vendieron en el periodo del 1 de enero de 2009 al 15 de junio de 2010 y las que se vendieron el 15 del 6 de 2020 hasta eh, la actualidad prácticamente. Vamos a ver un poco por qué he seleccionado este periodo. Eh, si veis aquí el periodo en esta gráfica de la plata que tiene 20 años pues más o menos es desde esta zona de aquí, justo antes de que pegara el subidón del año 2011, vale hasta la actualidad, más o menos desde que pegó el subidón, o sea, desde aquí hasta por aquí. ¿Y por qué no me he ido más atrás? Bueno, pues porque algunas de las monedas que he seleccionado pues no, tendrían problemas, algunas de ellas pues costaría encontrar ejemplos y, por ejemplo, pues la moneda de 12, de 12 euros, es una moneda que se empezó a emitir en el año 2002 y se acabó de emitir en el año 2010-2011. Entonces, estoy empezando el, el periodo justo en el momento que se acabaron, se estaban acabando de emitir las monedas de 12 euros, pero todavía ese año habían salido algunas monedas, con lo cual considero que, bueno, aunque es un poco irreal, porque las monedas más, más antiguas del año 2004 2003 no las no las hubieras podido conseguir en el banco a 12 euros pero bueno quizás las de ese año sí sí podrías conseguirlas ¿no? y luego bueno pues el, he considerado tanto el periodo de entrada como periodo de salida con una cierta extensión en, en vez de decir bueno pues a ver ventas del 13 de junio hasta el 14 de agosto pues claro no, no hubiera podido encontrar encontrar ejemplos ¿no? y en el orienta precios pues tampoco es una base ilimitada y, he, y además yo creo que al ampliar el periodo de, de captación de datos consigo que sea más más exacto más se acerque más a la realidad vamos a empezar por las monedas de plata de 12 euros entonces bueno eh, aquí en la zona izquierda en todas las monedas voy a hablar de lo que es los precios de compra en el periodo este del 1 del 1 de 2009 al 5 del 6 de 2010 y en la zona derecha hablaremos de cómo se están vendiendo desde el 15 del 6 del 2020 hasta la actualidad más o menos bien en las monedas de 12 euros de plata he hecho el supuesto que es un supuesto bastante real de que las podríamos haber eh, comprado en el banco a su precio facial de 12 euros eh, aunque bueno esto no es exactamente cierto porque es, evidentemente podrías haber comprado pues en este periodo desde luego las, las antiguas no tenías que haber comprado pues las que de, de 2009-2010 y pero bueno vamos a suponer que las podríamos haber conseguido a 12 euros también eh, voy a hacer el cálculo con un supuesto más real de que las podríamos conseguir con un mínimo premium de, de 13 euros bien en el, los resultados de lo que ha sido la venta de estas monedas en la actualidad pues eh, en, en toda colección he seleccionado eh, pues estos nueve casos He intentado que fueran lotes, porque claro, hay alguna de estas monedas que tiene, pasa, pasa con todas, ¿eh? pero que tiene algo más valor de coleccionismo que otras. Y entonces en el lote, aparte de que también los, los precios del costo de envío quedan más asumidos, pues en, en el lote el precio yo creo que es más, más real. ¿no? Veis que aquí tenemos, pues eh, ponemos el número de lote, la fecha en que se, se vendió, la cantidad, el precio y el precio unitario. ¿No? Entonces sacamos el total, dividimos por el número y sacamos el precio medio que yo creo que es coherente con lo que todos pensamos que nos sale 13,81 13, y entonces en base a eso el rendimiento de la inversión es decir, eh, sobre la inversión que hemos realizado cuánto porcentaje, cuánto porcentaje tenemos de ganancia nos da en el caso de que las hubiéramos comprado en el banco un beneficio de un 15,08% sobre lo que invertimos y en el caso de que las hubiéramos tenido que comprar ya de segunda mano pues un beneficio mínimo de 0,06% de lo invertido. La segunda moneda que vamos a analizar es la de 100 pesetas de Franco del año 66 aquí también hay algunos casos eh, que valen un poco más que otros y hay algún caso raro pero que bueno en principio lo mismo he intentado que fueran lotes para que no influyera tanto el, el que una fecha fuera un poco más cara que la otra y a ser posible monedas que estuvieran desgastadas eh, no monedas en, en estado sin circular hay que decir que claro en españa de esto había muchísimos ejemplos no he podido coger todo no que no he querido coger todos porque se hacía muy largo pero creo que he sido bastante honesto en la selección entonces bien eh, vemos que en la compra hemos cogido 17 casos en el periodo aquel que, que hemos dicho de 2009-2010 entonces eh, el precio medio de compra en aquel periodo me da que es de 4,78 euros y, y el precio medio 4,78 y en el periodo de venta pues eh, tenemos que. Hemos, había un montonazo, por cierto. En este periodo de venta había muchísimas ventas de monedas. esto Nos ha salido un precio medio del 9,58 eh, euros. Y entonces, con estos datos, pues el retorno de la inversión nos ha dado muy, muy elevado, de un 100%. Es decir, hemos doblado el capital. Eh, si invertiste un, un euro tienes dos. Eh, hemos conseguido eh, un 100% de rendimiento de la inversión sobre el capital invertido. Bien, la, son la siguiente moneda, los duros del Centenario. tenemos eh, siete ejemplos de, de compra, en general también lotes, y sacamos un precio de compra en 2009-2010 de 9,50. Y un precio de venta en la actualidad, que había muchísimos ejemplos, también se han vendido muchísimos lotes, de 15,41. El rendimiento de la inversión me da 62,21%. El siguiente ejemplo es el de la onza mexicana de la balanza y la prensa. Del, 70, del año 79 80 el año 78 no lo cojo porque tiene se cotiza bastante más es una tirada bastante más corta y lo que me interesaba aquí es las inversiones como plata esta es una moneda que realmente ya he dicho que no es moneda es como un lingote amonedado y que yo creo que ha sido muy utilizado en la inversión en plata incluso aquí en españa lo que pasa es que aquí pues no es tan abundante y los ejemplos que he encontrado son todos unitarios. Pero bueno, las monedas estas realmente no tienen valor numismático, por lo que yo creo que el ejemplo es válido. Entonces, 10 eh, ejemplos de, de compra en el año en el año 2009-2010 que nos producen un precio de compra unitario de 14,83. Acordaos que esta es una moneda que es de plata 925, pero que tiene un contenido el contenido es, me parece que son 33 y pico gramos y tiene un contenido de plata pura de, de una onza Troy. Bien y en la actualidad pues se está vendiendo a 23,90. El rendimiento es bastante bueno también del 61,16% bien el siguiente ejemplo también de méxico es la onza libertad la conocidísima onza libertad que bueno pues yo creo que es más abundante ahora en españa que hace unos años de todas maneras pues de 2009 he conseguido todos estos datos me salía un precio medio de, de compra de 17 todas estas onzas que realmente son de inversión en plata porque es plata 999 de gran pureza pues tampoco varían mucho con el, con el precio de la plata. Y en la actualidad, pues que he encontrado bastantes ventas, eh, se está vendiendo a 30,46 por encima de lo que se están vendiendo otras onzas. Y el rendimiento es de 79,17%. Otra de las muy conocidas es la onza canadiense de hoja de arce de plata pura. Entonces eh, tenemos que en el periodo comprendido 2009-2010 nos sale con 21 ejemplos un precio medio de 16,55 y en la actualidad me sale un precio medio de 26,68 lo que hace que el rendimiento de la inversión sea de 61,21% es decir que si hemos invertido 100 euros nos habrán devuelto 161,21. Bien, la siguiente moneda es el American Eagle, el dólar de plata pura. Aquí sí que he tenido que hacer una selección bastante importante, puesto porque en el mundo de los dólares hay mucho coleccionismo, hay algunos que alcanzan precios porque son más escasos, otros que no son exactamente de, de plata pura. Entonces me he ceñido al, al American Eagle que es la onza de plata de inversión entonces eh, el precio de compra medio que obtenemos para ese periodo del 2009 2010 es de 17,59 euros y el precio de venta en la actualidad que me sale es un precio de 28,51 el retorno de la inversión es del 62,08 la onza de plata filarmónica una onza netamente bullion eh, que bueno que tiene bastante más mmm, ejemplos ahora en la actualidad que en aquella época que ya se vendía mucho menos entonces ha pasado de un precio medio del 16,69 a un precio eh, medio del 26,43 eh, fijaros que es la misma plata que, que otras y por ejemplo con el dólar el dólar se vende bastante más caro y la onza libertad también eh, esto es un 58% de rendimiento de la inversión. Bueno, este es el frío resultado de la clasificación o del ranking de estas ocho monedas en, atendiendo al rendimiento de la inversión, es decir, a las que en este periodo de aproximadamente 10 años nos han producido más beneficio. En primer lugar y sin ningún género de dudas, gana por goleada la moneda de 100 pesetas de franco con un rendimiento del 100%, después le sigue la onza libertad con 79,17%, después los duros de España del centenario, el dólar americano, la onza de hoja de arce de Canadá, la onza Troy de la prensa con un 61,16%, la filarmónica austriaca con 58% y después, en último lugar, y nos quiere hacer ver que no tiene nada que ver con el resto de las monedas es la de España de 12 euros de plata que si somos muy benevolentes y consideramos que todas las hemos podido comprar en el banco nos daría un 15,08% siendo también benevolentes y pensando que las hemos comprado a 13 euros nos daría un 0,06% es decir prácticamente nada pero a nada que pensemos que las compramos en su día a 13,5 medio incluso a, a 14, que se vendían también a 14 en aquella época, y a 15, y, y lo digo con conocimiento de causa porque yo las vendía a esos precios, eh, eh, tendríamos rendimiento negativo. Tendríamos re rendimiento negativo incluso aunque fuéramos al banco a cambiarlas con, por los 12 euros. Bien, este estudio mmm, tiene el valor estadístico que tiene, pues eh, yo no soy ninguna empresa estadística, lo he hecho con mi mejor voluntad, os aseguro que no lo he hecho con mala fe, que he intentado ser honesto en los ejemplos que he sacado e incluso para mí mismo, para aclararme de realmente, sorprendentemente, eh, una moneda pues tan vulgar o tan normalita como puede ser la moneda de Franco de 100 pesetas, que tiene una plata eh, de 800, eh, pues es la más rentable pero por mucha diferencia y además es una moneda de la que hay 75 millones yo creo que ahora hay menos porque en la época del 2011 se fundieron muchas se llevaron muchas a fundir pero fijaros que a veces eh, nos engaña eh, el ojo nos vamos a monedas muy bonitas de, de plata de gran pureza pero que realmente la rentabilidad es a cuánto lo compro y a cuánto lo vendo sé que esto está muy condicionado porque el estudio está hecho en España y en base a una página española de ventas en España, básicamente, aunque también vende en Hispanoamérica y en, y en el extranjero, pero el 80% de lo que vende todo colección es en España. Se podría hacer, y yo os invito a los que estéis suscritos o tengáis otros canales de pues en, en otros continentes, en, en América eh, o incluso en Europa, a ver cómo se pueden vender allí. Porque estoy seguro, pues por ejemplo, que en México es más difícil de encontrar la Filarmónica eh, que la que la Onza Libertad. Bien, eh, pues ya está abierto el debate, podéis seguir dando vuestras opiniones, que estaré encantado de contestarlas si puedo... Y, y a ver, entre todos, si llegamos a una conclusión de quitando lo que el beneficio que nos puede producir la moneda, que eso es importante por el gusto de tenerla, eh, siendo fríos y pensando exclusivamente en la rentabilidad de la inversión, eh, ¿qué pensáis vosotros sobre cuál puede ser la moneda que más rendimiento nos va a dar? Este ha sido el resultado. Pues si os ha parecido interesante el vídeo os animo a que os suscribáis al canal, activéis la campanita para que os avisemos cuando subamos un nuevo vídeo y os recuerdo que tenemos un canal en Telegram donde intentaré poner noticias sobre el oro, la plata y las inversiones día a día. Un saludo.